Look at me and tell me what you see Just another pretty face Amigos sean todos bienvenidos este episodio más Arturo Espectral 3014 en Vengeance. aquí traemos esta programa nuevo filamora 10 nunca probé esta programa amigos míos y si me gusta este programa comenzamos un nuevo proyecto esta semana amigo mío ahora sí si ya no hablé más video y empiece este video disfruta el video amigo la HCF es una unidad privada de operaciones especiales propiedad de la compañía rival de la corporación Umbrella. Se especializó en el combate contra arma bioorgánica, y sus objetivos eran capturar organismos y recuperar datos para investigación y desarrollo. Sus miembros se caracterizaron por uniformes completamente negros. Isla Rockford se desconoce cuando fue establecida, pero cuando Alberto Esquerda entró a la compañía, fueron entrenados bajo la dirección de este. Casi a finales de 1998, un espía del HCF se infiltró en la isla Rockford y obtuvo acceso completo a todas las áreas obteniendo información sobre Alex Ashford y su sueño criogénico. Luego de inyectarse el virus de Verónica, con la creencia que estaba en la isla, la compañía movilizó una unidad de HCF dirigida por Alberto Skech. El 27 de diciembre, llegaron a la isla y con los aviones de combate bombardearon las instalaciones de Rockford. Matando a muchos miembros del personal mientras pero liberando accidentalmente el virus T que se contenía en los laboratorios de la isla, Albert y sus tropas pusieron un pie en la isla y comenzaron a buscar a Alexe y el T Verónica pero se encontraron con zombies y otras criaturas que andaban sueltos por la isla que algunas de ellas fueron víctimas de estas criaturas y otros se convirtieran en zombies por el virus, Albert todavía tenía uso para estos subordinados zombificados y les adjunto car explosivas que se dispararían cuando los soldados zombies agarraran a alguien. A medida que avanzaba la misión y los agentes exploraban la isla, Albert se mantuvo en contacto por radio con sus hombres en caso de que se necesitara una actualización del objetivo o surgiera una dificultad. Después de la autodestrucción de las islas y se mantuvo la mayoría de las estructuras reanudaron su búsqueda. Más tarde, descubrió que Chris Redfield llegó a la isla en busca de su hermana, Claire Redfield en la cual tuvo una breve confrontación, luego descubrió que Alexia estaba en la base de la Antártida y había despertado. Albert y sus hombres subieron a un submarino para llegar a la base donde Albert se enfrentó a Alexia, después de una breve pelea se retiró cuando vio que Chris dejándolo para que se ocupara de Alexia. Él y sus hombres buscaron en la base Antártica cualquier material que pudieran usar y se encontraron con el cuerpo de Steve Burnside, quien Alexia le había inyectado también el té Verónica que decidió llevarlo al ver que Alexia ya no era necesaria, él y sus hombres luego partieron a bordo de su submarino con el cuerpo de Steve antes de que la base Antártica se autodestruyera conexiones alrededor de 2000, la HCF brindó cooperación técnica a la organización criminal las conexiones para desarrollar un bow capaz de controlar a los grupos enemigos sin tener que recurrir al combate. Curiosidades, existen dos prototipos para el nombre completo del grupo en el arte conceptual, Post Capture Force y V Capture Force. Como el nombre nunca apareció en ningún juego, no se sabe cuál fue el elegido por Capcom. HCF iba a aparecer en Resident Evil 3, 5, que también fue escrito por el escritor de code Verónica Sugimura. Se desconoce si Alberto Esquer tuvo alguna participación en la creación del modo o en alguna investigación que condujo a su desarrollo. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que te hayan gustado. Disfrutado el día de hoy, el video también no se olvide amablemente. También danos un botón arriba a comentar qué te pareció. Pero cuando siempre sea respetuosa, si veo un comentario que no me gusta, será eliminado de mis comentarios de mis vídeos. Amigo, esos son mis reglas. Se debe cumplir mi propósito. Si querés saludado por mí, estos son mis requisitos. 1. Ver el video completo. 2. Comentarlo si te guste mucho. 3. Suscríbete y activarla la campanita. 4 pedir tus saludos aquí los comentarios el video facebook o instagram así estará te saludamos x de estos son los requisitos el video eso es todo hasta el próximo adiós suscribirse